Bueno, seguimos en Gran Canaria Accesible con otra de nuestras amigas que viene de la entidad ECA, una fundación con muchos años de experiencia, ¿verdad? Pues mira, el 15 de febrero del próximo año, 50 años. 50 pues años, mucho tiempo, haciendo accesible la formación a la gente. Así es, desde sus inicios, el principal objetivo de ECA, su misión, es llevar la mejor formación posible al mayor número de personas posible y especialmente las más necesitadas. En esa línea desde un primer momento lo que hemos hecho ha sido romper barreras lo hicimos en su momento con la tecnología punta de la época que era la radio y ahora lo estamos haciendo utilizando las nuevas tecnologías como son internet evidentemente siempre en la misma línea que nadie se quede sin formarse independientemente de las capacidades que tenga. Importantísimo la formación para todos y cómo ves nuestra feria Gran Canaria Accesible, la segunda edición, ¿cómo lo valora? Pues es la oportunidad para que terminemos de romper esas barreras, no arquitectónicas, sino psicológicas, fundamentalmente, en este sentido. O sea, la idea es que. Eh... Aunque nos parezca que vamos muy evolucionados en algunos temas, todavía desgraciadamente no tenemos, no hemos cambiado el chip del todo y es necesario cambiarlo. Aquí todos tenemos los mismos derechos, tenemos que contar con las mismas oportunidades. Sí, porque las barreras que se ven, las arquitectónicas, eh, la barrera que tiene una acera, que tiene una escalera, esa la conocemos, pero hay otras barreras que se nos pasan desapercibidas. Es, un, es una discapacidad que tenemos los que vemos esa barrera y tenemos que superarla. Muy bien, nos quedamos con esa última frase que, que nos haga a todos un poquito pensar. Gracias. Bueno, muchas gracias, buen día.